¡Ellas en Navidad! Ay, Dios, no sé qué hacer. ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no, porque no tengo plata para comprarme ropa este año. Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 y lo que me puse el 24 para el 31, sí, porque no tengo plata, así que... Ah, pero ellos... No sé si tomar el 24 o el 31. O tomar desde el 24 <risa> al 31. ¿Gordy? ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito, porque tengo a tres vecinos de plomero detrás de mí, así que avivate.